Saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo os habla en directo desde madrid Luis de PRIXLINE mm, eh, Muchas gracias por estar ahí sabéis que PRIXLINE siempre emite en directo saludo en primer lugar a los que veis luego esta emisión ahora los que los que están suscritos al canal se estarán conectando vamos a hablar de cómo repoblar los pueblos de teruel en esta ocasión estamos con nuestra invitada Tatiana, ella se encuentra en ecuador la podéis ver ahí en pantalla y vamos a hacer una consultoría mmm, para tratar de ayudarla y también ella nos va a contar un poco las gestiones que ha hecho ya con algún pueblo con algún alcalde aquí en españa aquí en teruel las ha hecho desde ecuador eh, Os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión personal en este caso la mía la de tatiana y mmm, Si alguno de vosotros quiere participar en estas consultorías siempre os digo ponérmelo en los comentarios le doy el enlace de skype y haré una consultoría con vosotros como hoy le ha tocado a tatiana los que estáis ya agendados ya os voy a ir avisando descuidar eh, Teruel es una zona de españa que está muy despoblada eh, tanto teruel como huesca zaragoza vale allí uno de cada cuatro pueblos tiene menos de 100 habitantes y yo creo que lo mejor mmm, eh, le paso un poco la, la conexión a tatiana y que ella un poquito os cuente tatiana nos cuentas un poquito las gestiones que has estado haciendo para que todos los Prislines un poco se pongan en situación te parece vale. Claro Hola luis bueno les saludo desde acá de ecuador acá es, son las 12 y 52 del mediodía entonces, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo un poco es enviando correos, eh, según los videos que ustedes nos mostraron, de los pueblos principalmente cercanos a Madrid, de los cuales ya nos contestaron, pero recibimos respuestas como que no las esperábamos, ¿no? Eh, principalmente nos mencionaban que ellos lo que quieren repoblar es con gente de allá, llevar de las ciudades grandes hacia los pueblos, y esa es la respuesta que ellos nos dieron, que nos contactemos con el proyecto Arraigo, nos dieron el número de telefónico del administrador, <coughs> nos contactamos por correo, nos respondieron también eh, mencionando lo mismo que, que, que les decía, que ellos quieren repoblar con la gente de allá de las ciudades y nos pero, respondieron pero, pero, Tatiana, también... No dicen exactamente eso, en el email que tú me has mandado <coughs> aquí mismo de proyecto Arraigo. Porque para eso estamos haciendo esta consultoría. Dice, por otro lado, dice los requisitos para poder tener en cuenta la solicitud es que tengas, te dicen en, en tu email, ¿eh? te dicen que tengas nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea o permiso de residencia en España. Que a veces leéis solo la primera o la segunda frase y no leéis más. Dice, te dice claramente, proyecto arraigo, nacionalidad española de la Unión Europea o. Esto es muy importante. O permiso de residencia en España. Eso lo podemos arreglar Sí, bueno, a eso me refería. Porque, ¿no? Perdona que te haga este inciso, tú soy Que no te dicen que o eres española o nada. No te dicen eso. ¿Vale? ¿Sí? Te lo digo para, no más que nada para los PRILINES que lo, que lo sepáis. Sigue contándolo un poquito, Tatiana. Es un caso real. Eh, bueno, exacto, sí es. Un caso, tal cual que se está produciendo en estos momentos. Saludo a todos los que estáis en el chat. Podéis ir poniendo las preguntas que se las trasladamos luego a Tatiana, ¿vale? Tatiana, os recuerdo para los que os acabáis de estar eh, conectando a la emisión en directo, está en Ecuador, eh, quiere venir a, con su familia a repoblar. Aquí a España, en concreto a Teruel, ha mirado también pueblos de Madrid y nos está contando un poco su experiencia, cómo han sido las respuestas, que algunas no han sido muy positivas y por eso hacemos esta consultoría para ayudarla un poquito, ¿vale? Sigue contando Tatiana. Ya, yeah, entonces bueno, sí, eso me refería, ¿no? A las personas que tienen legalidad, eh, bueno, en ese sentido. Y nos contestaron también de Soria, nos guiaron un poco con algunas empresas de allá. Eh, busqué en las empresas, envié algunos currículums también para ver si por, de, por ahí salía algo. Todavía no me han respondido de eso. Eh, lo que pedían igual es que tengan residencia legal y también está otro de los requisitos tener el, el, el NIF, el que NIE, algo me explicabas ¿no? Luis. NIE. Lo voy a apuntar aquí para luego aclararte la diferencia entre el NIE. Y el NIF, que eso también nos causa confusión. Por eso, sí, lo apunto. Ahora, en ese caso, bueno, eh, mencionaba eh, anteriormente que estaba yo contactándome con algunas amistades que tengo allá en España, que llegaron de la misma forma, eh, sin papeles, llegaron de turista y se quedaron y ahora tienen la legalidad. Eh, justamente eh, tengo una amiga en Zaragoza y me enviaba a ella eh, los requisitos para después de los tres años solicitar la residencia. Entre, entre esos requisitos, eh, lo que me parecía un poco complicado era el hecho de presentar un contrato laboral. Porque me parece un poco complicado porque si no contratan a personas que no tienen papeles legales o solo entran de turistas, no están emitiendo un contrato. Ahora, en los pueblos yo quisiera saber si ha habido algún caso en que se haya emitido algún contrato legal a una persona que llegó como turista. Bueno, esa, esa me gustaría ya, saber, no sé si... algo ya... así. Rápido, Tatiana. Cuando uno lleva tres años, cuando uno lleva tres años en España, me da igual que sea en una ciudad, que en un pueblo, que en un pueblo despoblado. Solo por llevar tres años. Y me da igual que hayas entrado como estudiante, que seas venezolano, que seas argentino, que seas mexicano, todos. Cualquier persona que haya que lleve en España tres años físicamente, insisto, me da igual que ha entrado de turista o de estudiante, o de lo que quiera, y ¿eh? de donde sea. Tiene derecho a pedir la residencia. Eh, la solicitud de residencia por arraigo social que se llama y te dan una residencia que te permite también trabajar te piden los tres años que lleven los tres años y lo que acabas de decir que alguien te quiera contratar No que te haya contratado porque no te han podido contratar en esos tres años si no has estado con la situación regularizada te piden una oferta de alguien que te quiera contratar puede ser una señora que te quiere mm, para limpiar ya. su casa un, un hostal que te quiere para trabajar de lo que sea eso es lo que ves difícil amiga Tatiana sí sí sí lo que o sea, pasa es que, es que lo, sí, es... lo que pasa es que en los requisitos que estaba leyendo que viene de la de sí. la página de trámites y servicios de Zaragoza de justo del ayuntamiento dice carecer de antecedentes penales en España y en de su origen claro, no, sí listo no tener prohibida no, no tener, sí, prohibida, no tener la prohibida la, la vez, entrada de, de, en entonces, España lo importante es que lleves tres años que sí, puedas demostrar que, que llevas tres años que no vale solo con haberte empadronado y ya está. Guarda los documentos que has generado en esos tres años, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, también lo que me mencionaba esta amiga es que tal vez en nuestro caso se facilite un poco más la tramitación porque tenemos hijos pequeños que sí dan como algo de prioridad en sacar las residencias para cuando tienen hijos pequeños. Entonces yo tengo dos hijos, uno de ocho años y uno de, y una niña de dos. Vale. Genial, pero escucha para ordenar un poquito la información. Que te queda claro que cualquier persona que vive en España me da igual pueblo que ciudad, es que te ofrezca a alguien que te quiere contratar para tener el arraigo social. ¿vale? Ya. Yeah. Queda eso yeah. claro. aparte yeah. que uh -huh. no tengas antecedentes penales, todo eso, claro. Vale. Y, y pero vamos, lo, yo lo importante lo resumo en llevar los tres años y en, y en que alguien te quiera contratar. Pero a lo que vamos es a, la, a lo del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, eh, si ahora remoblar, bueno Dime, dime dime <coughs> Tatiana sí bueno nosotros eh, siguiendo siguiendo con el los procesos que hemos hecho bueno hicimos eso de mandar los correos pero adicionalmente a eso también empezamos a estudiar los pueblos a donde quisiéramos llegar a nosotros nos llamó mucho la atención Teruel <coughs> entonces investigamos en dónde queda la zona investigamos acerca de los colegios de escuela guardería eh, en este caso también investigamos el deporte que practica acá mi hijo, que también hay. Eh, en esa búsqueda también encontré a una amiga. Entonces ella vive allá en un pueblito cerca de Teruel. ¿Cómo se llama? ¿cómo de Teruel. Se llama el pueblito Tatiana. Monreal del Monreal Campo. del Campo. Yo en Teruel os, os recomiendo Ajá. castelnou Binefar, Oliete, por ejemplo, que solo tiene 365 habitantes. Ajá. Villar Quemado tiene 864 habitantes y Utrillas ya es un poco más grande, tiene casi 3.000 habitantes. Tu amiga, pero hay sí, muchos, muchos pueblos. Eso cu cuéntanos un poquito cómo, cómo sí. consiguió tu amiga repoblar para que sirva de experiencia para todos, más o menos. loco. Bueno, eh, ella ya, ya está ya 15, 15 años. años. Ella ¿Cómo lo hizo, viajó. ¿Cómo lo hizo Ajá, Tatiana? Ella ha, viajado, ella ha viajado desde acá eh, por. Eh, Contacto de la hermana. Le ha conseguido un contrato de trabajo desde allá y ella fue con un contrato de dos meses y obviamente se fue legalizando de esa manera hasta completar los tres años con contratos que se le renovaban cada dos, cada tres cómo meses. Te dice, ¿Cómo Ajá. te sugiere a ti que lo hagas, Tatiana? Tu amiga que lleva El, 15 ella años me... en un pueblecito de Teruel. Sí, no ella me dice todo lo positivo, ella me dice vente para acá, vénganse los cuatro, yo les recibo acá, yo les consigo una pieza para rentarles, para que ustedes lleguen listo, directo a donde se van a quedar, y con ella vamos a, a recorrer también las empresas, o las amistades que nos puedan contratar, porque obviamente sin papeles es un poco complicado en las empresas, eso es lo que me dijo, pero posteriormente se consigue fácil, que allá hay mucho trabajo por las empresas que hay allá, especialmente lo que son, eh, de jamones, eh, empresas agrícolas, que hay bastante empresa Correcto, ya. Mira, yo, vale, pero, un inciso que os hago, pero no me regaléis, no la estoy interrumpiendo, estoy un poco ordenando las ideas. Para repoblar un pueblo, se puede venir, yo diría, de dos maneras gruesas. O bien regularizar. Yo no digo que hagáis ni una ni la otra, ¿eh? os digo la información. Podéis venir pues mmm, a través de una página de estas, teniendo tu permiso de residencia veros en todos los vídeos que os hemos hecho las maneras de venir, digamos, legalmente y con permiso de residencia. Ojo, te dicen solo permiso de residencia para repoblar, ¿eh? lo pone aquí en el email, no necesariamente de trabajo, pero también puede ser un, un permiso de residencia que te permita trabajar, como por ejemplo el de voluntariado o el de estudios, o bueno, todos los que os hemos comentado en los vídeos. Y la otra manera es venir a repoblar, pues directamente como el que viene de turista y se queda en Madrid Capital o en Barcelona Capital, pues irse a un pueblo pero claro el que quiere venir de esa manera y quedarse no puede estar esperando que le ayuden así un poquito desde un organismo oficial porque es que no tiene su situación regularizada pero digamos que para repoblar españa hay dos vías principales venir con la visa correctamente o venir de turista y quedarse como está comentando un poco tatiana yo no digo ni que hagáis una cosa ni la otra os damos la información y tratamos de ayudar a tatiana te, te sigo un poquito comentando Tatiana, ¿dónde? ¿Tú qué plan tienes? ¿Qué, qué, qué plan tienes? Un poquito pensado. Ya, eh, continuando con el plan, pues es eso, ¿no? De que vamos a salir los cuatro para allá, vamos a salir. El plan de inicial era llegar y visitar al menos una semana los pueblos que de aquí íbamos a ir seleccionando, visitar personalmente y llegar allá a pedir asesoría directa o buscar las plazas de trabajo personalmente. Pero afortunadamente, gracias a Dios, como apareció esta amiga que vive allá, justo en la provincia, en donde nos llamó la atención, inicio por Oliete, sí. Porque eso estábamos investigando, pero ¿eh? en serio y alrededores, sí sí, muy buena zona. por eso he puesto en el video sí, pueblos de Teruel, es una zona urgente, vamos. Uh -huh. Entonces por ese lado empezamos a investigar, pero gracias a Dios apareció esta amiga que vive en la apareció, provincia de Teruel, ¿cómo no la amiga, en Tatiana, ¿cómo te la encontraste? Por curiosidad. Yo co conversaba con ella, conversaba con ella hace mucho tiempo, sabía que estaba pero en España, no sabía que estaba y en pueblo, entonces a le conocía. O... No sabía que estaba en el pueblo. Entonces, nuevamente, nuevamente revisando la página en Facebook de ella, vi que aparecía Teruel, así que por ya ahí te le contacté. Para Teruel, digamos. Y... Sí, ya me metí para allá. Ahora lo que estábamos investigando es, claro, de inicio sin papeles, pues podríamos trabajar en algunas cosas. No sé si revisaste la hoja de vida de mi esposo. Él es electricista. Ahora esa era otra pregunta, si es que él necesita una credencial especial para trabajar independientemente. De electricidad sí, eh, si es para tema de electricidad sí que necesita hombre puede trabajar también eh, puede trabajar el solo ahí sí que necesita una credencial que es hacerse autónomo un permiso de instalador electricista no son cosas difíciles de, de sacar ¿eh? pero por pues, sobre todo si sabe uh -huh. la profesión ahora si va a trabajar ayudando a alguien pues ahí menos no necesita tanto papeleo yo insisto disclaimer legal Ajá. yo no digo que lo hagáis de una forma o de la otra pero claro si vas a venir eh, si va a querer trabajar digamos oficialmente sí que necesita un permiso de residencia y trabajo pero hay hay varias formas de hacerlo que no es tan, o sea que no es tampoco tan complicado como a veces pensáis ¿eh? para eso están todos los vídeos no sé. dime qué te dicen Tatiana y para ¿Qué está sacar, preguntando ya, tu esposo. Para, está por ahí sacar... no sí y para sacar la credencial es necesario tener eh, documentos claro, legales, sí, claro. entiendo yo. Ahí voy. Sí, sí, claro, pues es como el que quiere trabajar de conductor. Si quiere trabajar oficialmente uh -huh. tiene que tener los documentos legales, pues de instalador electricista también. Pero no te asustes, por ejemplo, estamos ahora hablando mucho en el, ayer en Instagram el tema del voluntariado. Por ejemplo, estamos buscando vías sencillas, fáciles y baratas de poder legalizar. Con el tema del voluntariado, él podría trabajar perfectamente 20 horas a la semana, totalmente legal. Y las otras 20 hacer un voluntariado, ¿Ya? O, o lo que es muy parecido, la visa de estudios. Puede trabajar 20 horas a la semana de electricista, totalmente legal. Y eso sí, las otras 20 horas las tiene que dedicar a estudiar algo, que puede ser alguna ampliación que quiera. Volu la visa de voluntariado y de estudios son muy parecidas, la única diferencia es que en la de estudios... Te haces un curso y claro el curso vale algo de dinero pero los hay económicos no tiene que ser un curso superior necesariamente vale y la del voluntariado eh, haces un voluntariado entonces no te gastas nada de dinero porque estás ayudando y en ambas visas puedes trabajar la mitad de la jornada en lo que tú quieras que puede ser de electricista o de otras cosas claro. esa es una de las vías y eso también lo puedes hacer viniendo a españa como turista Siempre que te queden 30 días de turista, puedes pedirlo. Que no es una decisión que ¿Ya? haya obligatoriamente que tomar antes de haber venido. Para eso me remito a todos los vídeos que os hemos hecho. ¿Vale? Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, continúo con el, el continúa, proyecto. Continúa, que, que, que, que estamos bueno, llegando allá. Sí, llegando allá, lo que hemos pensado y, y mencionamos también, conversamos con mi amiga porque se nos ocurrió de que si hay pueblos que son un poco más alejados de donde vamos a llegar, hay pueblos donde necesitan algunos servicios o prestaciones de algunos productos, como por ejemplo veíamos en una de las ciudades decían que cada 15 días llegaba una persona quien les vendía el pan, quien les vendía eh, productos de consumo masivo, pero iba cada 15 Fíjate. días, entonces... Entonces, en ese caso, nosotros pensamos en que si estamos en el en Monreal del Campo y e investigamos o estudiamos eh, los pueblos que están alrededor, qué necesidades tienen esos pueblos, qué servicios son los que necesitan y qué nosotros podríamos darles. Entonces, como para ir visitarles nosotros y brindarles lo que ellos necesitan, porque si no de lo contrario tienen que salir a un pueblo más grande, pues ahí, ¿no? Mira, aprobé el inciso, todo el que quiera repoblar que esté viendo ahora en directo el vídeo que lo vea luego en diferido me da igual o tatiana también que me pida si no lo tiene ya el enlace de todos los pueblos de españa que me lo ponga en un comentario luego aquí en el vídeo y en ese enlace yo os doy un, un link oficial en el que puedes ver eh, los teléfonos los correos electrónicos las direcciones de todos los ayuntamientos de todos los alcaldes de todos los pueblos de españa de todos Ahora ya trabajo vuestro es decir a qué pueblos me voy a ir, igual que Tatiana ha elegido los de Teruel, pues me voy a ir a estos que hace más calor, a estos que hace más frío, a estos que necesitan más panaderos, a estos que necesitan más electricista, vale, pedirme el enlace oficial que no depende de ninguna página. Pero luego los que tenéis que hacer el trabajo, respondiendo a la pregunta de Tatiana, el trabajo de decidir... Eh preguntar eh, llamáis al, al ayuntamiento y preguntáis oye allí qué necesitáis un panadero un electricista ambas cosas eso ya lo tenéis que hacer vosotros como ella está haciendo Vale pedirme de verdad pedirme el enlace yo os lo doy es un enlace oficial no os van a pedir ni es ni pasaporte ni historia da lo mismo tenéis ahí el dato pero luego tenéis que hablar con el, con el encargado en el ayuntamiento ojo no es el ayuntamiento el que os va a dar el trabajo muy importante el ayuntamiento lo que os da es la información os va a decir bueno pues aquí necesitamos panaderos o aquí necesitamos lo que sea vale no vayáis al ayuntamiento diciéndole oiga me va a dar usted trabajo que os lo hemos dicho en otros vídeos con susana porque entonces le asustáis. Le tenéis que decir, ¿conoce usted algún vecino que necesite a alguien para trabajar? Viene en su finca, viene ayudándole en la casa, alguna empresa de la zona que necesite trabajadores. Yo estaría dispuesto y me encantaría ir a su pueblo. ¿vale? Los alcaldes no entienden de, de trámites de migración, pero no quiere decir eso que si vosotros lo arregláis, os van a recibir con las mismas puertas abiertas que si fuerais europeos, que si fuerais madrileños o que si fuerais de Sevilla. Eso que quede muy claro, Tatiana. Sobre todo a ti, que en el email lo pone. Es que te lo pone claro. Lo único que te piden ellos para ayudarte es el permiso de residencia. Pues mira qué fácil, Tatiana. Con un voluntariado tienes permiso de residencia, legal. Te ayudan solo con eso. Y un voluntariado no te va a costar dinero. Sí. Si quieres un poquito más, un curso. También puedes. Y de ahí para arriba. Nos no voy a repetir ahora todos los vídeos que tenemos aquí en YouTube. los No solo los de repoblar, sino que para eso los hacemos para regularizar. Otra forma, venirte. Ala, no digo que lo hagáis, a quedarte. No digo que lo hagáis, vale, pero o esa es otra forma. Pero claro, ahí no te van a estar ahí desde las paginitas ayudándote, ¿lo entendéis, no? Pero no. Sí. Bueno. bueno voy a mirar un poco sí, el chat, exactamente. Algo eh, más y ya finalizamos. Y ya sí, finalizamos. Exactamente, no bueno. Eh... Sencillo, que es que me tengo que ir a Madrid dentro sí. de nada. Yo estoy ahora en un pueblo cerca de Madrid. Me tengo que ir dentro de nada. Sí, eh, bueno, comentándoles que, claro, nosotros buscamos al llegar allá como turistas el tiempo que tengamos que estar sin papeles, pero de una u otra manera también estamos buscando. Eh, buscar papeles, ¿no? Tanto por estudio, por eso es que justamente también quisiera saber. Estaba averiguando un poco y decían que tienen que ser instituciones que estén sí, aprobadas me para muchísima, emitir. El... Muchísima, hay mucho miedo uh -huh. con todo eso. Yo os digo estudios, os digo voluntariado, que son las más sencillitas. Voluntariado, sí, jope, sí. miradlo en, en los otros vídeos, está haces falta, haces falta .org. ahí tenéis un montón de, de, de organizaciones que necesitan voluntarios. Que eso te sale gratis. Cursos sí. hay un montón. No tiene que ser ni un curso superior, ni un curso. Puede ser un curso superior. Puede ser un curso de tal. Pero puede ser un curso sencillito. Vale, no, no, os, uh -huh. no os preocupéis sí, sí. tampoco por eso. Ver los vídeos, eso sí. Claro. Que, oye, que a los que me pedís el enlace sí. que estáis ahora en el chat, ponérmelo luego en un comentario, que es que en el chat no puedo ahora ponerlo, que estoy en directo con Tatiana pero luego en el comentario, mira lo que voy a hacer en el comentario principal os lo voy a poner directamente en el comentario principal de este vídeo os pongo os pongo el enlace de todos los pueblos lo hago ya directamente así no me lo tenéis que pedir venga ya está luego cuando acabe el vídeo lo pongo dime Tatiana sigue sí, más dudas entonces, que tengas voy viendo ajá. mientras el chat un poquito y te escucho Sí, eso, eso bueno, más que nada, estábamos buscando también información de, lo, de los estudios. Ahora, con respecto a lo de los pueblos de allá, también nosotros, bueno, yo recomiendo que también es, es importante el estudiar la, el lugar a donde uno se quiere llegar a visualizar y identificar, qué, como tú decías, qué clima tienen, eh, cómo, qué, qué, qué es lo que hacen allá. Entonces, algo que me llamó mucho la atención también de allá es la parte de agricultura. Me gusta a mí mucho lo de las plantas, los frutales, eh, vegetales, y estoy viendo, y hay mucha gente allá que tiene sus propias huertas. Y también es interesante por el clima, ¿no? Entonces, eh, como les recomiendo, estudiar el lugar a donde viene la recomendación, no plantarte y de repente decir, jope, que me he metido en un sitio súper frío. O al revés, que me he metido aquí en un sitio que hace un calor. Y F, muy buena. Oye, Tatiana, que nos dice ahora en directo en el ¿Sí? chat, Nayade Villegas, Tatiana. Quiero tu número de WhatsApp, por favor. Dime dónde vives en Ecuador. Yo vivo en Quito Sur. Bueno, luego, luego en privados si y eso Ah, lo, estamos lo... a dos horas más o menos, dos horas y media. Sí, sí no, ya te le dejo a ti te, para, te para que tú les puedas dar para que información. Den, vale, para darle un poco la uh -huh. menida. Ya. Dice. Eh, eso, como decía estudiar. Uh -huh. Sigo leyendo alguna preguntilla. Dice, a ver, eh, Jessica Andrea Guzmán eh, dice que por favor, si me envían tus teléfonos o algo para poder comunicarme con ustedes. Mira, Jessica, tenemos un grupo de Telegram. Ese ya está puesto aquí debajo en la descripción del vídeo. Luego lo miras. Ahí tienes el link para entrar al grupo de Telegram. Antes usábamos WhatsApp, se nos quedó pequeño. En Telegram ya sois más de mil y pico personas. Eh, ves al enlace todos los que queráis. Y ahí os metéis en Telegram, es gratis y no ahí tenéis toda la información de muchos de vosotros que ya estáis aquí en España y otros muchos que vais a venir, vale. Y, y muchos españoles también hay, ah, hay abogados. Estamos creando un buen ecosistema. El que el que quiera estar más en contacto, que se una al grupo de Telegram está puesto eh, aquí debajo en el vídeo, el enlace, vale. Y luego os pongo el de los pueblos que no está puesto, pero luego lo pongo, vale, cuando acabe el directo. Alguna cosilla que se nos quede Tatiana en el tintero. Tengo yo lo del NIE, lo del NIF. ¿Lo aclaro eso? Lo del NIE y uh -huh. del NIF. Es que en algunos sitios os piden el NIF, ¿no? Y tú me decías, no, pero sí, a mí me dan Sí, el sí, NIE. De, los, me de, dan de las NIE. empresas que ¿Qué, NIE? NIE. ¿Qué hago, Luis? ¿Qué hago? Eh, prilines, os lo aclaro. A un español le dan un DNI, documento nacional de identidad. A una persona que viene de fuera le dan el NIF. No, perdona, le dan el NIE, número de identificación de extranjero. Ambos son NIF. Ambos se convierten en NIF. El NIF es número de identificación fiscal. ¿Vale? El DNI de un español con la letra es el NIF de esa persona. El NIE de alguien que ha venido de fuera es el NIF de esa persona. Es lo mismo. A el... eh... efectos prácticos, en el momento que tenéis un NIE, número de identificación de extranjero, en el momento que tenéis el numerito, eso es, eso es un NIF. Eso ya os valdría es lo mismo y lo Luis, pongo. aquí tengo una, una pregunta Dime, dime. algo que no he encontrado todavía pues no dime, sé por dónde Tatiana, buscarle a tal vez para estamos por... para ayudarte a ti a los PRISLINES. suelta la pregunta eh, cuando uno saca un permiso de estudios tiene la mitad o las 20 horas semanales para trabajar si es que saca el permiso de trabajo y en el caso del cónyuge es un proceso ¿El aparte. Cónyuge, o muy buena pregunta. Bien. Está respondida en los vídeos, pero por estar aquí en la consultoría yo te la respondo ahora mismo. El cónyuge, eh, si tú, por ejemplo tú te sacas el permiso de, de estudios, puedes también trabajar 20 horas uh -huh. en lo que quieras y tu cónyuge puede venir también, puede residir y tus niños también. Lo que no podría el cónyuge es trabajar yeah. oficialmente. Ah, A salvo que él se hiciera ya, ya, ya, voluntario ya, ya. o se sacara el otro permiso de estudios. Pero si él no se saca permiso de estudios, uh -huh. puede venir contigo. Y residir legalmente. Uh -huh. Y repoblar legalmente. Y los niños también. Y los claro. niños también. Y la única que tiene que estudiar eres tú. O que estás de voluntaria si uh -huh. te quieres ahorrar el curso, eres tú. Son caminos. Son caminos. Claro. También otro camino distinto. Sí, sí, Hago una, uno muy rápido. La, lo que decía el otro día en un vídeo, la visa no lucrativa lo que pasa es que eso se necesita un montón de dinero, pero con esa puedes residir, por lo tanto repoblar. Te lo pone aquí muy claro en la página los del proyecto Arraigo. Con una visa uh -huh. no lucrativa es un permiso de residencia. Puedes repoblar y ellos te van a ayudar. Pero también puede ser la visa de estudios que me estás diciendo y traerte a toda a tu familia porque te la puedes traer perfectamente con la visa de estudios o la visa de voluntario. Me gusta que hagáis que me sí, gustan sí. las preguntas porque aunque sean temas que a veces ya hemos tratado hay mucha gente que no lo conoce y así se refresca en memoria y mirar luego en los vídeos y por cierto un inciso un inciso el que no esté suscrito y esté viendo esto ahora es muy buen momento para suscribirse y activar la campana y las notificaciones de móvil porque siempre emitimos en directo y podéis preguntar ahora repaso un poco más las preguntas del chat y la que no quede respondida en el siguiente instagram que seguramente será luego en unas horas os la respondo más dudas que tú tengas tatiana amiga mía desde Ecuador. Eh, Nada más eso. Eh, bueno, otra otra información que no he encontrado allá de, de, de Teruel eh, son costos de costos de alimentación, vestimenta. Porque de vivienda me dijo que hay arriendos como de 250 y 300 de euros. Entonces, como que sí es accesible para el lugar en donde se encuentra, porque no es tan pequeño. Incluso más barato diría yo. Pero no, tampoco quiero yo aquí uh -huh. hacerle. A nadie chirimbitas. Esos precios me parecen buenos, incluso caros. Sí. O sea que sí. ¿Eso quién te lo dijo, esos uh -huh. precios? Por curiosidad, Tatiana. Eso me dijo la amiga que vive allá en claro. Teruel. Ajá, eso me dijo que sí, encuentro piezas para los cuatro en 250, 300 euros. Pero claro, hay que tomar en cuenta que esa no es un pueblo tan pequeño. En un pueblo ¿no? tan pequeño va a ser viene más, más barato, absolutamente te todo. Digo ya. En un, en, eso uh -huh. en Teruel capital. Sí. En los pueblos de Teruel, seguro que seguro, buscando un poco mucho más barato. Segurísimo. Uh -huh. Más sí, más si es... miren un poquito el chat o ambas cosas, si quieres, como quieras. De, ah, bueno, mira, eh, un, ah, un, chat, inciso, ver, un inciso rápido. Bye. El último que pregunta aquí, Luz María de Baló. Buenas tardes. ¿Está caída la de yo Pueblo? Está caída porque yo creo que el de yo Pueblo ha puesto algo. Que con la IP, yo acabo de entrar en Yorre Pueblo desde aquí, desde Madrid, y si sí entro. Yo creo que los que estáis en España podéis entrar en Yorre Pueblo. <coughs> perdonar Los que estáis fuera, ha puesto algo que detecta la IP para que no entréis. Cambiarla, se podría, Me se podría cambiar es... la IP, pero yo os pongo el enla otro enlace, ¿eh? que, que, que no pasa nada, que no tiene el monopolio, con todos mis respetos al de Yorre Pueblo. Pero es que como le llamasteis tanta gente. Y él de trámites de migración no entiende, él no entiende de visas de estudio ni de visas de voluntariado, todo eso él no lo entiende y no quiere meterse por ahora. Pues yo creo que es por eso, porque desde España sí podemos entrar en yo repoblo. Pero eso no insisto, no quiere decir que sí. vosotros no podáis repoblar PRILINERS, podéis repoblar igual. Y de hecho necesitamos cosillas, Tatiana. Sí, bueno, eso nada más y comentarles que de lo que vimos, los pueblos de allá están parecidos acá, si las personas de aquí Ecuador conocen Otavalo, pues es una ciudad pequeña, donde se consigue todo, hasta pueden ir caminando y pueden acceder a, a lo que necesitan, entonces allá me dicen que es parecido, que es un pueblo pequeño, que pueden ir a cualquier lado caminando y está a media hora más o menos de el centro, entonces como les digo importante estudiar el área donde se va, lo que nos queda por hacer y estamos eh, empezando es a estudiar los pueblos que están alrededor, los que, los que están alrededor de donde vamos a llegar, para ver qué servicios podemos está prestar. Está diciendo aquí <risas> en el chat uno de Vox dice en los pueblos de Teruel hay casas por 250 euros y menos también. Uh -huh. Uno de Vox que está allí en Teruel, lo está poniendo ahora mismo en el chat. Eh, Ana Victoria Lagos, la carta de naturaleza, muy rápidamente, muy muy rápido. Como todavía la ley de descendientes no está aprobado, y si, y si tienes un padre español, te sirve, pero si tienes un abuelo, no, hay una excepción. Si escribís una carta contando vuestra situación, que se llama eh, eh, Os pueden dar la nacionalidad, diciendo Oye, es que mi abuelo era español y tal, le contáis vuestra historia, así muy brevemente. Un día os hago un vídeo específico para eso, es eso. Es que hay que escribir una carta, hay hasta un formulario que os puedo pasar, y escribís una carta y, y con un poco de suerte os dan la nacionalidad, directamente ¿eh? la nacionalidad, contando, eso sí, que tu abuelo era español y que como todavía la ley no está aprobada, la descendiente solo te permite si es tu padre, no tu abuelo tu abuela, es eso es la carta de naturaleza. Me quería decir algo, Tatiana, perdóname, que a veces hago estos incisos. Eh. No, justamente con este inciso tengo una, una amiga que es venezolana y ella su abuela es ha sido española, pero ya ha muerto su abuela, entonces también estamos ah, tras esa información. Hombre, yo creo que ahora ha cambiado el gobierno aquí y no creo que tarde, a lo mejor ahora vamos a ver la nueva, es que había una ley de descendientes que le iban a aprobar, pero como hemos estado casi sin gobierno un año yo creo, lo más pues se ha quedado en el cajón. Pero igual si la aprueban, seguro que ahora cuando la aprueben, ya seguramente con una abuela o un abuelo os la dan también como si fuera un padre o una madre. ¿Vale? Pero la carta de naturaleza es para mm, cuando no okay. todavía no está aprobada, pues por eso es. ya ¿Qué más cosas <risa> tenéis pendientes? Es, yo creo que es. No, yo creo que es toda la información que yo les puedo aportar de lo que estamos investigando. Eh, cuáles han sido nuestros planes hasta hoy creo que está bastante avanzado el proyecto que, que tenemos que hacer ahora lo único que esperamos es tener ya los papeles de salida en este caso ecuador está pendiente eh, el asunto este de eliminar la visa exchange entonces si no se da esto hasta el próximo mes sacamos los visados directamente para para llegar como turistas al próximo mes tiene ya pensado entonces para el próximo mes, ¿verdad? Tatiana. Sí, vamos a esperar como dos meses. Esperamos como dos meses hasta febrero, si es que todavía no aprueban esto de la eliminación de las visas acá en Ecuador, porque está pendiente. Está pendiente ¿no? Entonces mencionan de que puede ser a inicios de enero o hasta vale. febrero. Si no se da hasta febrero, pues tramitamos nosotros acá las visas en el, en el consulado y creo que se demora eso de 15 a 20 días la Pero aprobación. Es que te digo, veo que te has... Entonces ahí compramos otro bueno, día los boletos bueno. para ir. Escucha, yo veo que te has trabajado muy bien lo de los pueblos y has hecho muy bien que cuáles te interesan, has decidido que los de Teruel, yo te añadiría Mírate Huesca también y Zaragoza que están al ladito y es muy parecido. Todo eso sí. creo que lo has trabajado genial. Yo lo único que te añadiría, añadiría perdonarme, así a modo de conclusión, Trilines, ahora me leo luego todo el chat, es Mírate lo de las visas de estudios que también las puedes hacer aquí desde España ¿eh? no te preocupes o la de voluntariado o la de estudios por ejemplo en tu caso y es una manera de que tengas la residencia legal incluso puedas trabajar y puede venir tu marido os podéis poner los dos con un estudio y trabajar los dos o uno y el otro como residente solo o sea que ahí hay mucho camino vale te lo digo para ti y para todos vosotros prislines vale pero has hecho muy buena labor tatiana porque te has estudiado muy bien los pueblos digamos desde la distancia ya has hablado con ellos y te han contestado y yo creo que las, las contestaciones no son malas. ¿eh? Y luego lo de la Cámara de Soria. No, no. Eh, la, la, a Erika Bravo, tengo aquí también los emails que le respondieron tanto del Ayuntamiento de Soria como luego de la Cámara de Comercio de Soria y son muy positivos. ¿eh? Siempre está el tema del tema del, de la residencia legal. Pues para eso tenemos las vías uh -huh. que están explicadas en los vídeos, ¿no? Voluntariado. Estudio la visa no lucrativa. Hay, hay vías, prilines y la otra vía siempre es, pues eso que decías antes, vale, de, de, como turista y quedarte los tres. Igual que el que se queda en una ciudad, se va a un pueblo. No digo que Sí, ahora lo que un poco complicado veo, eh, bueno, a nosotros se nos complica un poco, pero ya de algún modo solucionaremos, es el hecho de que al pedir eh, tanto visa de voluntariado o permiso de voluntariado o de estudios, es el respaldo económico que piden igual estando allá o estando eh, mira, acá. yo ahí te Entonces, os doy un consejo. Con... La, Por ejemplo, la de estudio la puedes pedir o en el consulado o estando acá. Pues yo la pediría estando acá, que es más rápido. Ajá. Porque, Exacto. salvo que te toque un consulado de estos que ayudan, hay algunos consulados que, madre mía, el papeleo. Entonces, como la puedes pedir perfectamente estando acá, pues va a ser más rápido. El tema del dinero: te piden seis mil eurillos para que nos entendamos, te van a pedir unos 500 euros, pero no se los tienes que dar a nadie. Os lo que decía antes de la visa no lucrativa: es solo decir, mira, tengo 500 euros al es... mes para mantenerme. Ah, en claro, me los va a dar menganito, también puede valer. Lo más va a mandar mi mamá o mi papá o quien sea también puede valer. voy a tener mis 500 ellos lo quieren eso no para que se lo des a nadie porque es tu dinero y nadie te lo va a pedir sino para que sepan que vas a poder sobrevivir uh -huh. en el caso de que eh, incluso aunque tengas un trabajo aparte que lo puedes tener el dinero que ganas con ese trabajo no les vale para esos 500 euros ellos quieren que tengas 500 euros al mes aparte tuyos para ti Ah, ya, eso, eso por ejemplo, eso es lo que quisiera saber específicamente porque si piden de que, no sé de qué manera comprobar de que alguien va a pagar esa cantidad sí, mensualmente, eso, bueno, no sé si es como sí, alguna carta, carta notariada o lo que sea. Sí, sí, yo conozco, he hecho aquí entrevistas, por ejemplo, eh, una chica que estaba estudiando y era que sus papás le mandaban los 500 euros todos los meses. ¿Se comprometían sus papás? Ya, listo, entonces de esa manera... Podremos hacerlo, porque se me complicaba el hecho de que decían, bueno, tocaba como mantener en una cuenta como seis mil euros por persona euros y somos mes, cuatro... Hombre, si te toca Entonces, un, consul, un consulado muy pijotero, te va a pedir que si la cuenta, que si no sé qué, te seguro que aquí en inmigración en Madrid lo hacen <risa> mucho más rápido, o en Teruel, vamos. En realidad la ley lo único que me dice, no <risa> que muestre, eh, son 500 euros al mes, pero que no se los das a nadie, solo los enseñas, y te vale que alguien se comprometa a dártelos. Perfectamente, si alguien puede hacer un familiar con eso, es conocido, mucha, alguien, ayuda, mucha ayuda. y eso Insisto, esos 500 uh -huh. euros son para enseñar, no es para dárselo a nadie. Es parecido a lo de la visa lucrativa ya, que da mucho más dinero, pero es, es lo mismo. Es para enseñar, solo mire, los tengo aquí. Claro. Ay, en ese caso sí me ayudaste mucho porque si tenemos una persona quien pueda, eh, en ese caso hacer una carta, una carta compromiso de compromiso y dice, tener mira, unos 500 euros, euros todos los meses, a Erika y, y 500 para su marido también. Y ya está. Y para los mm -hmm. niños te piden menos. y ya, está. ya. No hay más. Claro, porque tener en una cuenta unos 1000 euros es más práctico que tener 24.000 euros. Claro, entonces. claro, claro. Sí, se me complica, otro, Pero lo de los 24000 <risas> para los... Ya. Claro, incluso en la de estudios puedes trabajar, que con la no lucrativa no puedes trabajar. Claro. Con la no lucrativa... Son 24.000 mil euros, pero no puedes trabajar. Ahora, eso sí, el plan es que si estás dos años, ahí puedes pedir la nacionalidad. Te tengo un permiso no, de pedir, trabajo. No, no trabajo. Puedes pedir, no, no permiso de trabajo, puedes pedir ya directamente la nacionalidad española, con la no lucrativa. ¿Con permiso de estudios? No, con estudios no, con estudios y voluntariado no te vale para la nacionalidad. Pero ya. sí te vale, si sí te vale para eh, eh, lo que estás diciendo tú, permiso de trabajo, luego, a los tres años. Residencia y trabajo. Ya. La, yo hablaba de la no ya. lucrativa. La no eh. lucrativa eh, es la que sí te vale luego para pedir la nacionalidad. Ojo, a los dos años, no a los tres. Con estudios mm -hmm. es a los tres años, pero no la nacionalidad. Es la residencia y trabajo. Pero vamos, que tampoco entre residencia y trabajo y nacionalidad. La nacionalidad es que ya también puedes votar. No hay ya mucha diferencia. A, a votar a las elecciones, a elegir a los políticos. Y tener el, y pasaporte, tener el pasaporte, europeo. pasaporte europeo y hombre alguna cosilla más. Pero vamos, a nivel práctico es lo que interesa es trabajar vale no pero está bien Exacto. que hablemos Ajá. todo esto porque son cosas que insisto aunque hemos tratado tu marido quiere preguntar algo más aprovechando que estáis en directo oye no. muy bien unos valientes eh me contactaron por Skype aquí está Lance un mensaje los que estáis en Skype que os tengo que os voy a ir avisando eh pero poco a poco claro ¿Algo? en Dime este qué. caso eh, acaba de llegar acaba de llegar porque fue a traerle a mi hijo ah, de vale. la escuela en todo caso claro. ya ya, ya se acerca para, para dar las últimas vale. palabras. <risa> Ahorita. Que se acerque para dar las últimas palabras. Pero a ver dónde le colocamos. Ahí, ahí, ahí le ponemos, espera. Ahí, ahí, ahí. Hola, Hola Luis. ¿Cómo te llamas? El marido de Erika. No, perdona, el marido de Tatiana. Tatiana. ¿Dime tu nombre? Sí, claro. Carlos. Ajá. Dime. Ah, oh, Luis, no sé de qué no, estábamos hablando, estoy un poco perdido. Bueno, luego te ves el vídeo, que aunque está en directo, como luego se queda ahí, pues nada, todo ya. Oh, sí, perfecto. Hemos hablado de las visas de estudio, no, mira. hombre, más que nada para que se venga, os vengáis de forma que podáis trabajar legalmente. Le, le he recomendado con una visa de estudios o un voluntariado podrías trabajar 20 horas, tanto tú como como ella. Oh, sí, realmente el, el, el tema es que eso es lo que buscamos, no estar legales en cualquier lugar del mundo. Eh, ¿Sabes que eh, Por eso era la pregunta, que si es que se podían hacer trabajos puntuales eh, eh, sin necesidad de una licencia de electricista como tal, por ejemplo, porque, eh, por decir algo, Canadá, te exige tener el Red Seal para poder. Eh... Sí, a ver, aquí si quieres trabajar de electricidad y quieres firmar la instalación, tienes que, que tener un el, instala, el carnet de instalador, se llama. Porque es que si no, no la puedes firmar y entonces no queda legal la instalación. ¿Sabes? Oye, que otra cosa es que tú la quieras hacer, la haces, pero eso es tu responsabilidad. Pero claro, luego un constructor. Eh, ten en cuenta que son temas que, que estás jugando con la seguridad de las personas. Es, la electricidad es algo serio, ¿vale? Pero que no es difícil o sea oh, el carnet de instalador electricista será algún examen de homologación que hay aquí o algo ¿vale? entonces es... ah, ya. sí, porque la, la pregunta era porque por ejemplo yo estoy viviendo en canadá y canadá te pide hacer un curso como tal eh, tienes que ir a un college y luego tienes que hacer un un, un curso para tener la certificación ese es el tema no, no, no lo he mirado no me lo había dicho tatiana pero vamos Será no será un curso será algún examen de homologación es lo que se llama sacarte el carnet de instalador electricista que eso ya te permite firmar las instalaciones eléctricas que hagas firmarlas totalmente legal y tal claro tendrás que tener la residencia legal en y luego sacarte el carnet pero no es difícil eso no no debe ser un examen parecido a como el que se saca el carnet de conducir si tú tienes los conocimientos no te va no te va a ser difícil sacarlo carlos a propósito a propósito del carnet de conducir si quiero conducir no solamente un, un carro pequeño sino un camión eh, Puedo hacerlo de la, de la misma manera con el, con el tema pero de, pero todo, mira, de del examen de de te luego te El vídeo del comienzo y te ves todos los que os he hecho de todo tienes que partir de una residencia legal Oh, sí, no me obviamente. vas a, poner a conducir eh, un camión eh, hacer la instalación eléctrica de una casa Si no tienes la residencia legal Por poder puedes, pero yo no te lo no, recomiendo, sí, claro, claro. porque no? Porque sería ilegal Claro, claro ¿No? que sí Y, y hay que pero respetar las leyes que de los, del la país y que tú tú no... legal, Es muy fácil no. Si tú sabes conducir un camión, pues te examinas de conductor de camión Y ya tienes el carnet Es una mañana el examen Y el, el instalador electricista puede ser parecido Oh ya, ya es, es un buen dato porque eh, qué te digo, nuevamente eh, comparo con otro país desarrollado y allá son 12 mil dólares y un curso de ocho meses para que tú yo puedas tengo un primo, conducir yo tengo un camión. El primo que daba el, el, lo del capo, el transporte de mercancías peligrosas, él era el profesor, ya da unas, unas clases y, y bueno no sé cuánto cuánto valían las clases, pero tú ya lo tienes, tú ya, ya sabes hacerlo, ¿no? Carlos, oh, pues sí, sabes, claro que sí. Tú, lo, tú no tienes que pagar las clases, tú tendrías que pagar la tasa del examen, no sé cuánto será el examen, pero desde luego no va a ser tanto dinero Otra cosa es el que no sabe y quiere aprender a conducir un camión, pues tiene que pagar la autoescuela y luego examinarse, pero si tú ya sabes conducir el camión o ya sabes la, la, pues, el tema de la electricidad, ya lo sabes, tú lo único que tienes que hacer es examinarte, que eso no es caro Sí, porque de de hecho yo estoy certificado aquí en Ecuador como el claro. existe industrial de trabajo es claro. tratita, eh, un está. consejo rápido y vamos a acabar ya el vídeo para que no se eternice que escucha un consejo rápido apostillate los títulos que tengas allí cuando te vengas aquí trae los apostillados que apostillar tampoco es caro no es caro oh, no sí, sí. muy poco dinero claro Ajá, y no es, es, es un sello que te ponen a los documentos que le da legalidad para cualquier país entonces luego tú puedes venir aquí a España al Ministerio de Industria y dice, mira, yo soy instalador electricista allí en mi país. Y te van a decir, a ver, ¿tiene el sello de la postilla? Ah, sí, pues vale, pues me lo creo. Porque si no, lo que ocurre es que no se lo creen, eso es lo de la apostilla. ¿Vale? A buscar ya, en internet ajá. cómo apostillar el documento, el que sea. Cada uno de vosotros según el país que estéis. Y todos los títulos que tengáis, traedlos apostillados, si es posible. ¿Vale? Sobre todos los temas estos de. Sí, así ah, eso. Eso acá en ecuador se hace en el ministerio de relación exterior y con, y con eso no se demora más que igual ah, que una sí, mañana y no es caro ¿Cuánto puede se va a la capital ahí, cuando, se hace que y eh, ya, ya. Apostillar, Más o menos carlos a ojo a ojo vamos es que uh, va para los prilines, que lo La verdad no lo tengo no lo tengo claro ahora yo hice una apostilla de, de, de mis cosas cuando yo viajaba por los Estados Unidos hace, en el año 2013 entonces eso fue bueno, hace okay. hace o sea, varios años te lo liquidaste, ¿no? Que no era una cosa así. Sí, sí. Eso es... Claro. Es muy rápido. Consejo, hombre, sí que es bueno que traerlo, porque claro, una vez que estás allí es un momento, es muy rápido, es una mañana. Ahora, como te vengas a España y no lo hayas apostillado, pues ya es más complicado. Oh, sí, claro, porque hay que ir a la embajada del Ecuador eh, para eh, que exacto, luego hagan investigación o sea, el con, en el, el consejo, país. En todos los luego... títulos que tengáis, que creéis que os pueden servir aquí en España, traerlos por lo menos apostillados. Ese es el consejo importante, apostillaos. Sí. Luego homologar, pues ya lo podéis hacer si queréis hasta desde España. Pero tiene que estar apostillado el, los títulos. Porque homologar también. Homologar sé que también podéis un... homologar desde allí, vía consulados. Pero. O desde aquí, pero desde aquí sí está apostillado. Y apostillar es un, un, un trámite muy sencillo. Dime, Carlos, perdóname. Eh, sé que tienes un link para. para con. Eh... Contactos de todos los, los sí, sí, municipios pues de allá y demás. Lo, lo voy a poner Mira, ahora, de aquí quiero, debajo. Os lo pongo a todos. Ahora, quiero preguntarte, quiero preguntarte si tienes algo parecido con el tema de, de colegios. ¿De, no de, cole, de colegios no tengo. ¿cómo De colegios quiere decir de niños. Ah. no no no no eh, coles como como educación superior pero no eh, en mi caso yo tengo cerca de 40 años yo no haría una, una, Muchos una ingeniería o un doctorado vale, claro, o algo así pero yo haría un estudio de tres años Mucho si para la visa de estudios o para el voluntariado hay límite de edad mira como si tienes 70 años os queda claro podéis matricularos de un curso de un voluntariado no hay límite de edad y os vale igual para la visa de estudio que o permite yo. trabajar con 80 años si queréis. Sí, sí, sí, sí, claro que sí, pero ah. no me refería a eso. Me refería al hecho de que no es rentable quedarse uno estudiando cinco o 6 años cuando uno puede estudiar 2 claro, o 3 claro y tener sí. una, una profesión técnica que es Totalmente mucho más más lucrativo para una persona Perfecto. de mi edad. No, no, y para sí, un si también, también, esto es, Estoy de acuerdo cinco. contigo, sí, sí, sí. Sí, entonces, a eso me refería, porque entiendo que la ley pide que, que este instituto, escuela, college o como sí, se llame allá esté registrado sí, por el pero, gobierno español pero, para poder hacerlo. Es un registro complicado, mucha, pues te vale un estudio, una academia privada perfectamente. Te pide que estés registrado para que no sea un amigo que dice: Mira, ahora tengo aquí un colegio de no sé qué. Es, es un trámite que todas las academias lo tienen. Ya. Mira, en emagister.com, lo que me estás pidiendo lo encuentras en emagister.com o punto es. Nunca me acuerdo. No sé si es emagister.com o, oh, sí, o emagister.es. Ahí okay. tienes todos los listados de todos los colegios y, y, y, y academias que hay en España. Y ya os digo otra: mm, eh, A ver, que no se me vaya. Aprendemás. Aprendemás.com. O punto es nunca me acuerdo pero bueno una os va a llevar a la otra aprende más todo junto aprende más punto no sé si es punto eso com, porque me pilláis de memoria ahí también tenéis todos los listados de academias institutos superiores inferiores pero para la visa del voluntario o sea para la visa de estudios os vale cualquier curso dice la ley que lleve a la obtención de un diploma de una certificación oh, yeah, habla que yeah. el curso tiene que ser de dos años de un año de medio año de un año y medio no Siempre que lleve a la consecución de un certificado de un diploma, o sea que sea un curso completo que te conlleve a la terminación de algo. Ese curso puede ser un curso superior o puede ser un curso sencillito. Si sí es recomendable que por lo menos sea de seis meses. Ahora la pregunta. Ahora la pregunta sería: si es que se toma un curso sencillito, tomando tus palabras, el, el tema es: si yo tomo un curso sencillito que dura, no sé, tres, tres meses. Eh, la estancia solamente me van a dar por seis meses o por, claro, tres, por, lo, meses. por, por el, tres meses. Y para claro. tres meses estoy ya con el visado de turista y no claro. necesito otro. Entonces, ¿cuál sería el, el conveniente? No el, el, el eh, conveniente es cuanto más largo sea el curso, mejor. Por lo menos, por lo menos pide, pídetelo de más de seis meses, que ya te vas a tener la visa para un año, prácticamente. Aunque te la dan más bien para la duración del curso. Sí, ese es el tema. Siempre te van a dar para los curso del Pero curso. luego tú puedes, tú puedes renovarlo. Y puedes hacerte otro curso. Ya. Yeah. Existen precios diferenciados para extranjeros y, y personas Dependerá que están ya legales Dependerá dentro de la del, Yo así es que no quiero hacer publicidad de nadie. Los de implica formación no son muy caros. Pero no tengo nada que ver con ellos, pero como alguno de vosotros me lo ha comentado, implica, con cada kilo, implica, eso se están dando a personas que venís de fuera y no son excesivamente caros, hablo ¿Ya? de unos 200 euros al mes, a lo mejor, y te, permiten, y te permiten trabajar 20 horas a la semana. Y luego hay mucho más, que no os quiero decir que vayáis ahora todos a implica formación, que lo he dicho porque me ha venido a la cabeza, hay muchos, pero hablar, hablamos de a lo mejor unos 200 a la, a, al mes, perdón, 200 euros al mes más o menos. El curso que sea de más de seis meses, y si veis que se acaba y queréis seguir, pues lo renováis, renováis la visa y podéis hacer otro curso. Carlos. Ya, ese claro, es un muy claro. buen dato para poder estar legales y hacer las cosas y de forma poder correcta. estar ¿no? trabajando, insisto, que la ventaja de esto es poder estar trabajando. Mientras. Lo único ya, que te claro, dice claro la ley es sí. que trabajes a media jornada, a medio tiempo, 20 horas a la semana. Por cierto, las podéis distribuir como queráis. Podría ser lunes, martes y miércoles estudiar y jueves, viernes y sábado trabajar. Podría ser. O podría ah, ser estudiar por las mañanas y trabajar por las tardes o al revés. Y esto lo podéis hacer en una ciudad o en un pueblo. Bueno, Príncipe, lo voy a dejar, que, que nos alargamos, que me tengo oh, que ir. Qué bueno. De verdad, Está bien, Luis, muchas gracias. Yo por mí me estoy, <risa> estoy conmordando es hasta la tarde, pregunta, pero pregunta, he, quedado, he quedado dentro de 45 minutos en Madrid. Y estoy oh, en entonces pueblo. buen viaje no os digo en qué pueblo estoy pero estoy pues a eso a 45 minutos menos mal que tengo el coche en la puerta digo hago hago el vídeo con tatiana y carlos y con los prilines y luego ya me voy pero se ha alargado pero no pasa nada porque hemos estado muy bien Carlos Ok Luis un gusto entonces oh. hablar contigo gracias por nada, la información es que escucha que estamos a vuestra disposición vale que podéis seguirme preguntando dudas que os hayan quedado como estamos por Skype, me las podéis ir poniendo vale y okay, ahí, gracias, claro, eh, me despido también de todos los plilines. escuchar eh, uniros al grupo de telegram que está bajo el enlace os pongo también la, el enlace de todos los pueblos y si os ha gustado por favor darle un like como os digo siempre y el que no esté suscrito suscripción y con campanita que siempre emitimos en directo muchas gracias tatiana muchas gracias carlos y muchas gracias a todos los PLILINES. chao chao luis de PRIXLINE desde un pueblo de madrid hasta la próxima. Adiós, Carlos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chau.